Nosotros entendemos que hace más de 40 años Franco murió, pero no con él murió el franquismo. Y el régimen de impunidad que ha habido hasta, hasta, hasta este momento es una excepción en Europa y este grupo tiene como misión acabar con esa excepcionalidad española en Europa. Cualquier país de Europa ha podido juzgar a su dictadura y a sus criminales. En este país no se ha podido. Y para nosotros es un elemento central el poder acceder a la justicia, que las víctimas puedan acceder a la justicia y juzgar a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Para nosotros el Valle de los Caídos es simplemente un, un botón, una muestra de esa impunidad. De hecho, es inexplicable que exista el mayor mausoleo al fascismo del mundo en nuestro país. Es inexplicable. Es inexplicable que hoy nos hayamos encontrado a más de 400 personas convocadas por el abad, ese mismo abad que se niega con el gobierno a cumplir las sentencias judiciales que le obligan a sumar los cuerpos de los familiares de republicanos que han pedido sacar de allí a sus familiares, ese mismo abad ha adelantado una misa justamente para intentar impedir la visita. Y ha convocado con organizaciones ultraderechistas directamente para que nos amedrentaran, nos amenazaran o nos insultaran. Yo creo que hay que solidarizarse con el conjunto del grupo que hemos visto como éramos directamente insultados como cuando con todo respeto lo único que hemos hecho ha sido visitar justamente eh, un espacio, por cierto, que se paga con el dinero de todas y de todos. Con el dinero de todas y de todos estamos pag pagando el mayor mausoleo al fascismo que hay en el mundo.